Hola a todos. Hoy es la era en la que la conciencia humana despierta. Chinenchikun se ha desarrollado hasta hoy. Y ha entrado gradualmente en la práctica a nivel de la conciencia. Espero que todos los profesores, organizadores de Chinenshikun, corazón a corazón se conecten juntos para construir, para crear el campo de conciencia despierta mundial. Esto es muy importante para cada individuo para la práctica de cada uno y también es muy bueno para ti misma, especialmente es bueno para toda la humanidad, para ti mismo, cuando siempre organizas el campo de conciencia mundial, cuando practicas, cuando guías un grupo de práctica o enseñas, cuando organizas el campo de conciencia, tu corazón sostiene a todos los estudiantes, a todos los practicantes, y se funde con el, el campo de conciencia del Dr. Pang y con toda la humanidad. Y luego tu corazón se va haciendo cada vez más grande y vas a conectar con más chi, tu estado limitado del ego se va a abrir y pues podrás conectarte con el junio en chi original mejor. Tu kung fu, tu potencial va a mejorar rápidamente. Y cuando ese campo de conciencia se vuelve fuerte con los corazones de todos, y entonces la resonancia de ese campo de conciencia beneficiará la conciencia de todos los practicantes y los cuerpos de chi. Las transformaciones de nuestra vida serán muy rápidas. Y esto va a ser muy bueno para toda la sociedad. Así que espero que todos Siempre entre en su estado de conciencia pura. Desde su corazón profundamente, usan su conciencia de amor puro de minjue universal para sostener el campo de conciencia mundial y creen ese campo de conciencia mundial conscientemente. Yo creo que todos los profesores, todos los organizadores y todos los, y todos los practicantes conscientemente crean el campo de conciencia crearán el campo de conciencia, de conciencia mundial, y dentro de poco tiempo ese campo se volverá muy poderoso. El doctor Pang dice que cuando ese campo de conciencia mejora a un cierto nivel, va a surgir ese gran potencial de la humanidad, se va a abrir. Y vamos a poder crear muchos milagros para la vida. Y la humanidad va a evolucionar a un alto nivel fácilmente. Gracias.